El título del conversatorio entonces es proyectar la extensión en ICEF apostando a la producción de conocimiento y ya que los introduzco nos van a aportar Débora Gribó, Humberto Tomasino y Felipe Estebenazzi que son quienes ustedes ven, eh, me imagino que los conocerán y la conocerán. Eh, y yo lo que voy a intentar es comentarle muy brevemente, comentarles dos cosas que me parece que hacen o tres ...a la importancia de estar conversando hoy sobre esto. El tema es, desde mi perspectiva, fundamental. También lo, lo intentaba decir la vez anterior, cuando abríamos el primer espacio de conversatorio... Eh, ...no hay la posibilidad de proyectar la extensión desde el lugar donde lo estamos viendo en la dirección... ...sin pensar la extensión como un proceso de producción de conocimiento. Creo que ahí hay una apuesta muy grande que la institución, la Universidad de la República... Hecho y ...a la cual ISEF intenta de esta, de esta manera aportar, eh, quizás sí con esta intención... ...de darle una proyección a, a mediano plazo, llamémosle. Eh, por lo tanto, vamos a escuchar con mucho interés lo que tengan para, para proponer quienes hoy nos visitan... Porque de alguna manera entiendo que este debate sigue planteado o esta intención de entender y conceptualizar a la extensión como un proceso de producción de conocimiento es el que nos interpela y nos sigue interpelando para pensar cómo lo hacemos en, en periodos de tiempo más, más largos. Bueno, decía, voy a mencionar dos o tres cosas que contextualizan la importancia, para que, la importancia de que la extensión sea pensada como un proceso de producción de conocimiento. Esas dos cosas son, eh, CCAM, la, el, CCAM, el servicio, perdón, la cesiam la Comisión, eh, aprobó la propuesta que ICEF hiciera de este plan de desarrollo de la extensión. Hace un mes esto no lo teníamos, estábamos en pleno proceso de y hoy está yendo esta propuesta al ámbito del CDC. Esperamos con mucho interés a ver qué es lo, qué es lo que en el ámbito del CDC se va a discutir al momento de que llegue esta propuesta. Fue muy bien considerada, muy bien ponderada, que esta idea de que ISEF estuviese proyectando las actividades de extensión en un periodo de tiempo que excediera los años lectivos. Ya más o menos lo sabíamos, lo menciono porque nos pone en un escenario en el que este segundo conversatorio ya se contextualiza en haber de alguna manera formalizado este proceso se inició el trabajo en el grupo que va a hacer el seguimiento a todas estas instancias lo cual, lo cual nos da un marco institucional inédito o bastante innovador diría, que es súper desafiante pensar cómo vamos a hacer esto creo que es también algo que nos tiene que mantener alertas además por un segundo punto que se viene resolviendo también hace muy poquito tiempo que es que Isef ha logrado hoy eh, decidir por unanimidad eliminar las restricciones en el ingreso en una de sus cuatro sedes, en este caso en Paysandú para nosotros estos procesos no es azaroso, no es anecdótico que se den eh, en simultáneo nosotros estamos logrando proponer esto y hacerlo con convicción y con, con tranquilidad de que hay en qué apoyarlo porque estamos pensando que la proyección de un ingreso sin restricciones se hace asociado a un desarrollo académico bueno, venimos haciéndolo en enseñanza, en investigación y extensión desde hace un montón de tiempo y eso es lo que nos da la tranquilidad decía de que lo podemos hacer con seguridad, con que no con la seguridad de que nos vamos a encontrar con problemas, pero vamos a tener herramientas para resolverlos. En este caso, el pensar en la proyección de la extensión como un proceso de producción de conocimiento, entiendo, también trae herramientas muy importantes para poder pensar estos nuevos desafíos que nos vamos a encontrar en una perspectiva de ISEF como un servicio universitario sin restricciones en el ingreso. Por mi parte, quería introducir o contextualizar un poco estas dos cosas. Entiendo que después, capaz, conviene hacer una presentación un poco más formal de quienes van a estar este, hablando después que, que, haga, que yo termine. ...pero para la institución estar abriendo este segundo conversatorio... ...en el que vamos a escuchar aportes que nos propongan pensar... ...la producción de conocimiento, la extensión como aportando a la producción de conocimiento... ...como parte central de los procesos de producción de conocimiento que ICEF está impulsando... ...es bien importante, tenemos un CDC que va a estar conversando sobre esto... ...en breve, esperamos, y tenemos una institución, Universidad de la República... ...que hoy tiene que enfrentarse por primera vez al desafío de revertir una situación de restricciones en el ingreso. Hacer esto en simultáneo me parece que es algo, de nuevo decía, que no sucede por casualidad y que nos pone frente a desafíos que quizás tengamos que resolver de maneras creativas y que entonces ahí con, con mucho gusto vamos a escuchar a quienes van a hablar ahora. Por mi parte diría nada más. Muchas gracias de nuevo por el espacio y bueno, deseo a que ustedes pasen. Bueno, muy bien. Simplemente, agregar, incorporar a, a, a todo esto, que, que, a esta bienvenida y esta, a esta contextualización que, que este, hace Franco, eh, este, digamos, este conversatorio, situarlo en, en, en, lo que, en lo que es, en el marco de una propuesta en este 2019, que este, rumbo al desarrollo de este plan quinquenal en el que ISEF se está queriendo embarcar, pretende este, en 2019 eh, abrir un espacio de consulta, de diálogo, de intercambio a la interna del Demos ICEF y de diálogo que también a partir de las mesas de diálogo que se van a iniciar en el mes próximo, en noviembre, incorpore también la voz y este, las demandas y las necesidades de otros actores sociales este, entonces, bueno, estamos, los estamos recibiendo, les estamos dando la bienvenida en el marco de este segundo conversatorio que tiene como esta intención, que este, tiene todo este fundamento y este impulso del que hablaba Franco y, y también esta, que elige esta manera, digamos, de llevar adelante este proceso, eh, una manera que intenta lo más democrática y participativa que sea posible y sobre todo que nos habilite a la interna de ICESC este, a poder escucharnos, debatir y pensar en conjunto sobre qué extensión estamos queriendo proyectar ¿no? y qué extensión eh, queremos ir como construyendo desde, desde ICEF. Entonces, bueno, tuvimos un primer conversatorio a fines del mes de agosto, que fue en donde tuvimos como invitadas eh, a las directoras de los departamentos académicos de ICEF que compartieron. Eh, los lineamientos y el modo en el que están proyectando y pensando la extensión desde los departamentos académicos. Y en este, en este segundo conversatorio, entonces, le estamos dando la bienvenida a, y voy a leer para hacer la presentación formal que anunciaba Franco, a Débora Grigó, directora del programa Apex Udelar, licenciada en psicomotricidad, profesora titular de la licenciatura en psicomotricidad y integrante del Ejecutivo de la Asociación de Docentes Udelar, 2012-2015, al, al doctor Felipe Esterenazzi, doctor en Educación, profesor adjunto del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesor adjunto del área de Sector Cooperativo y Economía Social. Eh y al doctor Humberto Tomasino, profesor agregado del área de extensión de Facultad Veterinaria, coordinador de la Maestría de Educación y Extensión Rural y Prorector de Extensión de la Universidad para el periodo 2006-2014. Eh, la idea en nuestra propuesta eh, es que los invitados puedan hacer breves presentaciones. Va a comenzar Débora, continúa Felipe y va a cerrar el profesor Tomasino. Y eh, a partir de estas, este, de estas presentaciones, la idea, como en el conversatorio anterior, es que podamos abrir un espacio de diálogo e intercambio este, que nos permita bueno esto pensar un poco en conjunto. Así que, por ahí, eh, si les parece, pasamos a la, a la dinámica. ¿Estás bien ahí, Débora, o querés cambiarte de...? No, Perfecto. no, estoy vale. Muy bien, sí, bien muchas, muchas gracias. Bien. gracias. Aquí también. Bien. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es eh, siempre un, un placer poder estar compartiendo, además, en, en esta dinámica de conversatorio, eh, algunas ideas, preocupaciones y, y bueno, que, que sea solamente un disparador lo que cada uno de nosotros diga para poder seguir pensando. ¿no? Por ahí decían, eh, bueno, no quiero olvidar felicitar al CEF, ¿no? Yo... Felicité particularmente a, al director, a Franco, en relación a la toma de decisiones hacia eh, el, el, el, el abrir las inscripciones en el ICEF, Me parece que tiene que ver con un concepto de nuestra universidad, así que me parece que es una decisión bien valiente que toma la, la institución. Yo vengo de una institución de origen, la UTM, la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que está, padece eh, desde hace muchos años eh, el tema de los, de los cupos. Eh, por unas múltiples causas y, y, y soy de las que comparte la idea de que hay que empezar a abrir porque si no a veces las realidades eh, institucionales no son vistas por una lógica a veces muy perversa de nuestra propia universidad. ¿no? Entonces, felicito a los compañeros. Vengo de, además de una disciplina, la psicomotricidad que tenemos como cierto parentesco, y decía con unos compañeros antes, eh, con los licenciados en Educación Física y entonces eh, eh, me gusta eh, compartir con ustedes... Eh, algunas ideas, también uno habla desde el lugar que se fue formando y fue construyendo. ¿no? Eh, esto que yo ahora voy a compartir con ustedes, por otro lado, eh, decía la compañera, la extensión. ¿no? Yo también desde, una, desde la formación que uno tiene no, no puedo pensar la extensión eh, desligado del concepto de universidad que también eh, uno tiene, ¿no? No, no puede como fragmentarse así y también la extensión la ligo, por lo menos aspiro a, a poder trabajar hacia un concepto de extensión que tiene que ver con la integralidad. ¿no? Eh, me parece que hay que ir hacia ahí. Es un proceso, es un, un trabajo largo, no digo que eh, creo que estamos lejos también de eso, eh, pero bueno, vamos caminando hacia ese lado. Lo que yo hoy eh, traía un poco compa para compartir y tiene que ver también con, con la coyuntura actual de toda la región, porque. Es ahí preocupante el papel de la universidad también en, en una situación regional latinoamericana que es muy preocupante y que, bueno, y la universidad tiene algo que decir. Sin más, eh, hoy hablábamos con la compañera de bueno, lo que está sucediendo en Chile y me parece que estas cosas no las podemos desligar porque tiene que ver con la extensión también. Entonces, eh, por eso también se me ocurrió que podía... Eh, por lo que venían planteando los compañeros, a lo mejor lo que yo aporto es más una cuestión general y conceptual y lo, y, lo, y lo voy a transmitir desde mi lugar de una docente universitaria, yo dentro de poco dejo la dirección del programa pero sigo siendo docente universitaria y desde ahí es que traigo algunas preocupaciones desde la experiencia que, que tengo y de, desde, las, desde el trabajo con los aciertos y los errores que, que que se cometen y compartiendo esto con muchos otros compañeros. ¿no? Eh, así que bueno, eh, es desde ese lugar y te voy a compartir algunas líneas eh, con, con ustedes que espero que sirvan como, como, como disparadores. Y también desde docente universitaria, también de un programa integral, que tiene un lugar particular en el desarrollo de la extensión, porque ahí hay un tema, y no es menor esto por eh, sin más, no preciso tampoco. Eh, Profundizar en esto porque los, lo que ha sucedido en particular con el programa APEX y con el, lo que se dio en llamar su redimensionamiento como una viñeta me parece bien interesante para pensar, bueno, qué lugar tiene la extensión en nuestra universidad y los eh, obstáculos que surgen cuando eh, un programa empieza a pensarse y a pensar en, en el marco de una universidad. Me parece que eso eh, hay registros sobre eso, no voy a profundizar. Así que, eh, estos programas son una clara expresión de una universidad encuadrada en un pensamiento latinoamericano. Es en este sentido que entendemos que la universidad, así como otras instituciones, expresan ya desde su origen una intención política hegemónica expresión de un poder. Desde su origen, pasando por diversas etapas y concepciones e influencias, desde la universidad napoleónica, juncoltiana, norteamericana y finalmente la latinoamericana, en un proceso entrelazado, donde existen relaciones e influencias en varios sentidos, no podemos dejar de visualizar que siempre la organización institucional se despliega en función de determinados intereses vinculados a realidades sociales que se encuentran en estrecha relación con los países hegemónicos de turno. En un proceso en, un proceso en la región de transformación, signado por un, una fuerte intención emancipadora en nuestra Latinoamérica, liberadora. El cuestionamiento de una universidad que incorpora la lucha obrera junto a los estudiantes e intelectuales es un acontecimiento sustantivo y claramente identificatorio de nuestra universidad. Es orgullo de nuestra universidad, es esa síntesis que hace eh, la Universidad Uruguaya. Se producen tensiones y es clara la disputa entre quienes piensan la universidad como reproductora y quienes la conciben como actor parte de un proceso transformador. En ese sentido, las palabras de Rancière, cuando habla de la posibilidad de emancipación, cuando nos dice, lo que puede por esencia un emancipado es ser emancipador. Dar, no la llave del saber, sino la conciencia de lo que puede una inteligencia cuando se considera igual a cualquier otra y considera a cualquier otra como igual a la suya. Para ello, nosotros consideramos que es imprescindible un acto de tomar posición en ese sentido, formar parte y definirse en una postura ideológica que da cuenta de determinados intereses colectivos, solidarios, de mayor justicia social y que implican la dimensión económica, política y cultural. Es decir, se despliega y se construye íntimamente vinculado a las necesidades de la gente, de los ciudadanos y de las ciudadanas Enfáticamente reiteramos que no creemos y no adherimos a aquellas posibilidades que consideran una posibilidad de una universidad aséptica y neutra. Y eso incorpora la extensión. ¿no? Defendemos los programas integrales y lo hacemos porque es en su existencia que vemos la posibilidad de construir una nueva ética en el campo del universitario. Y es en esta perspectiva que las dimensiones de la interdisciplina y la extensión tensionan al universitario y lo interpelan. En el caso de la interdisciplina, es un claro escenario de la incertidumbre como ruptura epistemológica que autoriza al otro en tanto protagonista, portador de saber. Exige, lo planteábamos ya en, en otras oportunidades, desde, desde una pregunta, si es posible una práctica interdisciplinaria desde una concepción extensionista, y nosotros pensamos que es necesario descentrarse de uno mismo, generosamente compartir y aceptar la ignorancia como parte de la realidad en un sistema altamente competitivo e individualista como el actual, y que en sus diferentes dispositivos supraestructurales contribuyen a formar personas en todo lo que se implica, en cuanto a, los, a valores morales, afectos, emociones, que se desarrollan en un entramado que hace posible el mantenimiento de una estructura perversa que privilegia la acumulación de la riqueza y no la distribución equitativa y justa que contribuye a mejorar la calidad de la vida. Es en este lugar donde podemos ubicar la diferencia sustantiva para pensar... ¿Qué universidad hablamos y de qué extensión estamos hablando? En la coyuntura actual, tanto en el plano internacional como regional y local, aparecen claras señales y hechos concretos de un cambio en la correlación de fuerzas. Eh, es por eso que traía esto, porque en lo personal estoy altamente preocupada de lo que está sucediendo, y bueno, Chile es el último ejemplo. ¿No? Hay, se, implone, se impone eh, una reducción de los presupuestos, estoy hablando a nivel de lo, de lo regional ¿no? y lo que también puede de alguna manera a lo mejor pasar acá, de acuerdo a lo que suceda en los, últimos, en los próximos días. Eh, asignado áreas, un cambio en el presupuesto, asignado áreas en la salud, en la educación, eh, un, un control y reducción de políticas económicas que apoyan a los sectores más desfavorecidos, legislación a favor de los controles migratorios, entre otros, son una clara señal de un retroceso significativo y notorio en posturas ideológicas políticas que habían logrado mejorar las condiciones de vida material para un número muy importante de personas. Por lo tanto, pensar el lugar que le corresponde, la incidencia que tienen los programas y la extensión, no es menor en, eh, en este marco de universidad que se piensa. La institución universidad, en tanto dispositivo instituido e instituyente, se construye desde su origen con el objetivo de potenciar las bases materiales que permiten la permanencia de un poder hegemónico. Reflexionar sobre la universidad y sus características es pensar indudablemente en qué tipo de Estado pensamos también. En ese sentido, García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, dice que las verdades, las evidencias, las legitimidades, son arbitrariedades culturales resultantes de la trayectoria histórica de la estructura y funcionamiento del campo intelectual, de sus procesos de acumulación, verificación y competencia interna que han consagrado cierto modo de entender, investigar y nombrar el mundo. Nos parece bien importante en este sentido lo que dice Linera porque... Por lo que decía Franco, en relación a la construcción de conocimiento de una perspectiva extensionista, bueno, acá tiene que ver con los relatos que construye la universidad y cómo eso incide en el desarrollo y la, y la pertinencia de, una investigación, eh, de la investigación que realiza la universidad. ¿verdad? Históricamente la universidad se construye de una composición de clase que permite seguir sosteniendo una hegemonía cultural y económica que fundamentalmente mantiene determinados privilegios vinculados a las condiciones de producción y consolidación de intereses que satisfacen a las clases dominantes. La universidad es una institución responsable en gran parte de la construcción de relatos que organizan el mundo y son los intelectuales los portadores de esas verdades eh, podrían, podríamos denominar, somos los, inte, los eh, intelectuales funcionales tomando a, a Gramsci, ¿no? Pero las contradicciones surgen propias de esa existencia, de la dialéctica existencial y, también se encuentran, y, y, y esa contradicción también la encontramos en la universidad. La universidad desde su seno bueno, es portadora de un relato hegemónico, pero al mismo tiempo es la que posibilita la construcción de un relato contrahegemónico en, eh, en una perspectiva emancipadora. ¿no? Eh, el antropólogo brasileiro Ribeiro... Decía que el desafío mayor con que nos enfrentamos consiste en elaborar un modelo teórico de una universidad que permita revertir el papel tradicional de la universidad para conformarla también como una fuente transformador de la sociedad. Y aquí se encuentra la justificación principal de la existencia y permanencia de, de la extensión, de los programas, el vínculo entre la extensión y los programas y también aparecen los principales obstáculos en, eh, en un contexto que reivindica la existencia de una eh, universidad latinoamericana. Se quiere implementar una falsa dicotomía entre la academia y lo ideológico, siendo la construcción del conocimiento un acto esencialmente político ideológico. Desde la curricularización de la extensión en los nuevos planes de estudios, nos encontramos con lo que podríamos denominar un mandato legalizado, efectivizado las prácticas integrales, entendidas como, eh, como por diferentes eh, elementos y aprobadas como corresponde posteriormente en el Demos Universitario y por los organismos de co gobiernos eh, correspondientes. Yo tengo acá un detalle de lo que son las prácticas integrales, me parece que para eh, acortar no voy a, a, a profundizar en eso. Pero esas prácticas integrales tensionan y disputan estilos de enseñanza, características y responsabilidades docentes... ...perfiles de profesionales e indudablemente la ética universitaria. No podemos pensar en forma ingenua la existencia de un espacio universitario... ...que opta por una metodología dialógica en la visualización y en, la y en, la, eh, eh, en el análisis de los problemas de la vida cotidiana. El objeto de su investigación y sus posibles resoluciones... La agenda universitaria no está separada del tipo de sociedad que aspiramos, del cuales, de, de cuáles son nuestras proyecciones en términos de qué tipo de sujetos somos, qué valores jerarquizamos, qué intereses defendemos, etc. Pensar en términos de integralidad es definitivamente peligroso, pues en primer lugar nos permite aproximarnos a la realidad desde la complejidad de la realidad misma. Estimula y provoca el diálogo de saberes partiendo de la premisa de un saber relativo e incorporando al sujeto colectivo. Nosotros estamos completamente convencidos de que es un estrecho, que en el estrecho contacto con la realidad es que se hacen posibles otras prácticas, prácticas que desde la experiencia educativa introducen el concepto de la multiplicidad y es a partir de ahí que se desarrolla una investigación pertinente en el campo de la extensión. Transitamos una etapa de curento avance capitalista, donde cada acción humana tiene valor de mercancía negociable. En esta coyuntura se debate en organismos internacionales la subordinación del saber a organismos que orientan la investigación, los estilos de enseñanza, entre otros, a las necesidades corporativas empresariales. Las resoluciones de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, el CRES, en el 2018 realizada en, en Córdoba, Argentina en el pasado mes de junio, insiste en la democratización del conocimiento como un bien social que garantice el, bien, el buen vivir de nuestros pueblos. Según la resolución del CRES textual, la educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de nuestras comunidades. La educación superior debe ser, institu debe ser una institución emblemática de la conciencia crítica nacional de nuestra América. Para eso también Sousa Santos nos describe que el área de extensión va a tener, estas son palabras de, de, de, de Sousa, el área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro inmediato. En el momento en que el capitalismo global pretende reducir la universidad de su carácter funcionalista y transformarla, de hecho, en una amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión y concebirlas de modo alternativo al capitalismo global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia en la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural. Para terminar y ir eh, acortando entonces, eh, la idea es que esperamos eh, bueno, generar la preocupación el interés que implica tomar conciencia y en consecuencia crear acciones que permitan avanzar hacia la consolidación de estos espacios que son realmente transformadores que tienen una síntesis en los programas integrales, como ven estoy defendiendo estos programas porque además ahora en este quinquenio y en, esta, en este futuro inmediato hay mesas de análisis en relación un poco a la viñeta de lo que ha pasado en el programa APEX, dispositivos que provocan reales deconstrucciones epistemológicas que interpelan lo instituido. Así que bueno, termino por aquí Gracias. Sí. <coughs> corre, corre, corre. Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación este, debo decirles que cuando me convocaron estuve pensando si aceptar o no este, eh, básicamente porque hace bastante tiempo que estoy por fuera de, de pensar estas cuestiones de, este, que estaban, nos metieron para dentro del, del armario en un punto, ¿no? Este digo por el periodo anterior en la, en la, en la universidad donde la extensión de un, era castigada, fue castigada, y quienes estábamos este, pensando alguna de estas cosas, eh, de alguna manera nos quedamos este, en la retranca en, en muchas cuestiones. Entonces estuve pensando si aceptar o no, tenía una excusa perfecta que era que teóricamente tengo que estar dando clases en la Facultad de Humanidad hasta ahora, pero bueno, conseguí que los compañeros asumieran esa tarea. Este... Así que, bueno, eh, eso como primera cuestión. Eh, lo que voy a plantear, gran parte de las cuestiones que pienso plantear, son algunas de las ideas que de, tratamos de, sin, de sintetizar y sistematizar con, con, con Humberto Tomasino en un artículo que se llama Reflexiones en torno a las prácticas integrales en la UDELAR, que es del 2016, o sea que ya tiene sus tres años y pico. Un artículo que está, lo pueden encontrar en Internet. O este, sea que básicamente lo que voy a plantear viene de ahí, eh, algunas de las cuestiones que planteó que planteó Débora, ¿no? me parece interesante plantear la cuestión del contexto político en el que estamos viviendo y la preocupación con la cual vemos a la región lo que está pasando en Chile este, nosotros estábamos con Tomasino en un seminario en el decimoquinto seminario del Comité Procoas de Procesos Cooperativos y Asociativos de la UGM en Playa Ancha, al lado de Valparaíso este, estuvimos hasta el sábado de tarde ahí, y fue interesante ver cómo la universidad, gran parte de los compañeros de la universidad chilena, procurán, procurando y fundamentalmente procurando aprender del pueblo mapuche, una cuestión que me quedó, me quedó como una como interesante, ¿no? esta cuestión bueno yo estaba allá y le decía a algunos amigos chilenos que tengo que viven fuera de Chile, me parece que se están despertando, este, y resulta que bueno, después el viernes la cosa este, explotó, este, la, la gente está, uno percibe que la gente está muy cansada, ¿no? está harta de, de vivir de esa manera. ¿no? Y una cuestión que me parece interesante, que, que como el, el, la universidad va aprendiendo del pueblo mapuche, eh, y una de las cuestiones que saltaba como más interesantes es que los mapuches no entienden el concepto de acumulación. Eso me parece una cuestión bien interesante. No forma parte de su repertorio la idea de la acumulación. Eh, no le encuentran sentido a la idea de acumulación. Parece que esto es una cuestión central, pero tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿no? Es decir, bueno, ¿Qué pasa con el capitalismo? que básicamente se trata de acumular? Este, y un pueblo que viene ofreciendo resistencia desde los españoles para acá, este, que justamente eh, se niega a entender el concepto, no entiende el concepto de acumulación. Esto forma parte de las discusiones que, que de alguna manera este, venimos trabajando la, también en la unidad de estudios cooperativos de donde se nutre gran parte del, del trabajo este, en relación a la extensión que yo he podido este, tener. Por ahí la cuestión medio en función de lo que... Después, algunas de las ideas que me interesaba trabajar, pensar. Primero esta idea de la extensión como un concepto eh, y como una práctica que está en disputa. Podemos decir que... Sobre investigación, hay mayor consenso. Este, lo que no quiere decir que la idea de investigación en sí misma no esté también en disputa. Siempre estas cuestiones van a estar en disputa. Lo mismo pasa con la enseñanza, por más de que hay distintas formas de entenderla, distintas, podríamos hasta decir, tradiciones. Pero claramente extensión es un concepto y una práctica en disputa. Entonces, eso lleva a que, bueno, que la universidad ha tenido avances y retrocesos en relación a cómo entiende la extensión universitaria. Eh, el punto desde el que yo enuncio lo que estoy planteando tiene que ver con ese proceso eh, del cual pude participar en relación a, a la segunda reforma universitaria o sea, fue nombrado de esa manera quizás la forma de nombrarlo no fue la más feliz este, pero de alguna manera eh, pienso, pensamos desde ahí este, y bueno, me parece que, que la universidad tiene que retomar ese proceso de, no, no para, para de alguna manera volver atrás, sino porque ahí entiendo que hay algunas de las cuestiones que es interesante poder pensar y discutir. Después la otra cuestión que me parece central. Eh, yo voy a hacer una... Voy a, mis planteos van a estar muy atados al, a, la, a la definición o al trabajo pedagógico que es de donde vengo. Uno habla de, no de donde quiere, sino de donde puede. Mi formación viene desde ahí. Entonces voy a tratar de pensar algunas de estas cuestiones. Y claramente eh, no hay posibilidad de pensamiento pedagógico que no sea pensamiento político. Este, esto es una obviedad, pero como toda obviedad es necesario poder este, plantearla y poder ser conscientes del trabajo que como educadores tenemos para con los otros. Entonces, hay dos cuestiones que me parecen interesantes en esta idea de, bueno, la, como concepto y como práctica en disputa, yo planteaba ahí, bueno, repensar y repracticar la universidad en el encuentro entre nosotros. Y esto lo di vuelta ahora mientras estaba la presentación, yo le había puesto primero la idea con los otros y digo, no, no podemos pensar en los otros si antes no, no repensamos cómo nosotros nos vinculamos en la universidad. No voy a hablar de, de, de, del trabajo con la comunidad, porque entiendo que el concepto de comunidad es mucho más complejo, me parece que es más, más este, atinado hablar de actores universitarios y extrauniversitarios, y en ese extrauniversitario podemos pensar un conjunto de lo más diverso de actores con los cuales la universidad se vincula, pero me parece que hay dos tareas que, que de alguna manera siempre vamos a tener este, por delante, en tanto la, la extensión, yo considero que es una práctica educativa fundamentalmente, tiene que ver con pensar el, en cómo nosotros nos vinculamos. Cuando digo nosotros, me refiero a estudiantes, docentes, funcionarios, egresados. ¿Cómo nosotros, desde qué lugares nos vinculamos en la universidad? ¿Qué prácticas construimos? Este, acá están atravesadas las cuestiones de género, las cuestiones de poder este, todo el vínculo, todo lo vinculado a, a la cuestión de, en relación a, a la autonomía a la democracia y luego, cómo nosotros repensamos y repracticamos a la universidad en el encuentro con los otros y ahí sí, eh, ubico, me parece interesante incluso pensar esta cuestión de, la, de los otros, de la otredad este, que es también pensarnos a nosotros ¿no? o sea, es una operación que requiere decir bueno, cómo nosotros nos encontramos este, con esos otros este, que también somos nosotros. O sea, es un doble juego que me parece que es interesante para pensar y bueno, cómo la universidad como una institución pública eh, se propone y plantea un trabajo político, educativo, pedagógico con, este, con los otros que forman parte de esa, de esa sociedad. Refrescar simplemente esta definición que, está, que fue tomada por, la, por el Consejo Directivo Central de la Universidad en el 2009 que para mí hay unas cuestiones muy interesantes todavía para seguir pensando y trabajando con estas ideas, de vuelta, no para volver atrás, sino para decir, bueno, esto es lo que en algún momento entiendo yo que la universidad avanzó, este, qué de esto nos sirve para seguir pensando la universidad hoy, y esta idea del proceso educativo transformador, donde no hay roles estereotipados de educador y, de, y educando, ¿no? parece que es una cuestión central, este, en eso va el cómo nosotros nos pensamos a la interna nuestra, este, la, el vínculo con el conocimiento nuevo este, y esta cuestión del diálogo de saberes que se traía, eh, la idea de promover formas asociativas y grupales eh, para superar problemáticas significativas a nivel social, pensar esta cuestión en la, en la, desde la integralidad, la orientación de, de, de planes de enseñanza y líneas de investigación y esta idea de... El, de una dimensión pedagógica que construye una metodología de aprendizaje integral y humanizadora. Extensión e eh, investigación deben ser parte de la metodología de enseñanza universitaria en contacto con la realidad social. A mí me parece que ahí hay cuestiones este, interesantes para, para pensar. Y la otra cuestión que para mí forma parte de esta, de esta búsqueda pedagógica que tenemos que, que, que pensar, esto de los encuentros en la diferencia y no en la desigualdad, este, Pablo Martínez ha trabajado mucho con esto y me parece que es una cuestión que, que sería interesante pensarla también en la universidad. Eh, construir una relación con los otros, la construcción de una relación que se articula en la diferencia, alguien diferente en el que puedo reconocerme, una diferencia que no enmascara esa desigualdad. La universidad históricamente ha construido, salvo honrosas excepciones, esa relación a partir de una superioridad. ...en relación a participar de la distribución desigual del conocimiento y de su apropiación... ...que no es más de un reflejo de la desigualdad que funda nuestra sociedad. Entonces, yo entiendo que eh, la universidad debiera ser un espacio, debería ser un espacio... ...para el cultivo de la autonomía, en la manera de establecer vínculos... ...posibilitar que estos sean más horizontales y democráticos. Estas prácticas puestas en relación con los actores extrauniversitarios... ...pueden ser un instrumento pedagógico importante una estrategia y una intencionalidad para construir con los otros. Y esto pensado fundamentalmente, yo siempre me, me, mi trabajo es fundamentalmente este, con escuelas, con docentes, este, incluso el trabajo que hacemos, gran parte del trabajo que hago en la unidad de estudios cooperativos tiene que ver con el trabajo con docentes, con educadores. Y ahí hay una cuestión que me parece que es interesante, que la universidad tiene un aporte para hacer y me parece que los compañeros del ICEF, yo he tenido oportunidad de compartir con algunos compañeros en eso, me parece que hay... Hay posible, una de las principales cuestiones que la universidad aporta ahí es otra forma de vincularse con el conocimiento y otra forma de vincularnos entre nosotros eh, en instituciones que están no solo burocratizadas, sino que son muy autoritarias. ¿no? Parece que ahí hay un aspecto que nosotros, como educadores y como universitarios, debiéramos de poder poner a jugar y poder problematizar con ellos, porque entiendo que es uno de los aportes que, de alguna manera, uno de las beneficios indirectos del vínculo que se establece es justamente tomar contacto con otra forma, siempre y cuando estemos hablando de prácticas eh, como yo venía diciendo basadas en la, en la autonomía, en la horizontalidad ¿no? si estamos hablando de prácticas de extensión, que de alguna manera podemos decir son profundamente coloniales, no estamos aportando nada, ¿no? pero si estamos aportando otro vínculo, otra forma de vincularnos entre nosotros y con los otros, parece que ahí hay un aspecto que es medular y que suele pasar inadvertido este, por parte de los universitarios. Ahí, de vuelta, yo entiendo que hay una cuestión meridiana, en esta, una importancia crucial en relación a la autonomía y cómo la autonomía debiera de tener un lugar preponderante en nuestras prácticas educativas, este, como, no solo como contenido, sino fundamentalmente como práctica. Este, ahí parece que eh, como sociedad estamos teniendo una, una dificultad para, para pensar esto. Y en esta cuestión dice, bueno, ¿para qué y por qué eh, la extensión universitaria orientada al diálogo de saberes y a priorizar los sectores socialmente más postergados? Entiendo que ofrece una posibilidad y una forma de acercar la universidad al medio y fundamentalmente de poner a los universitarios frente a nuevos desafíos. Esto me parece que es una cuestión, este, yo tuve oportunidad de esto de vivenciarlo como estudiante, ¿no? Es la posibilidad que te, que te da la, la universidad de exponerte a lo que no conoces. Este, y eso me parece que es uno de los aprendizajes centrales. Bueno, ¿cómo eh, yo puedo, que estoy un, cómo nosotros que estamos en un proceso formativo? Porque en definitiva yo entiendo que el trabajo en la universidad se trata fundamentalmente de eso, de un proceso formativo y debiera, la entrada en la universidad debiera blindarnos contra toda posibilidad, o toda idea de completud ¿no? o sea, bueno, yo estoy completo, ya está, este, en definitiva yo ya soy un ser formado, este, eso es más que una acumulación en definitiva de, de capital cultural, capital simbólico pero de vuelta, me parece que tenemos que, que empezar a cuestionar esa idea de la acumulación este, es fundamentalmente tomar, to, de tomar eh, una... Algunos lo dicen un baño de realidad, ¿no? pero me parece que es tomar contacto este, con la injusticia que, que hay atrás o que está junto con la apropiación de un conocimiento y qué lugar político quiere jugar uno en relación a eso. Me parece que esa es la cuestión central. Así, bueno, eh, A mí me invitan dos por tres en la Facultad de Humanidades en los cursos de introducción a la extensión y, y yo lo que más me interesa plantearle a los estudiantes es eso. Así, bueno, En definitiva, acá hay un tiempo institucional. Este, que ahora se reconoce como un tiempo institucional, que históricamente no, no había sido así, y es la posibilidad que tenés de enfrentarte a, justamente a tus propias limitaciones. Y a partir de ahí, porque uno está en un proceso formativo, pues si yo no estuviera en un proceso formativo, con eso en definitiva acumulo un conjunto de frustraciones y me vuelvo para mi casa. Pero como, estás, como estamos en un proceso formativo, es ahí donde hay posibilidad de establecer este, estrategias y búsquedas de aquello que en definitiva nos falta ¿no? Parece que es una cuestión este, central para, para pensar La otra cuestión que es Lo esto de transformar la universidad y las relaciones que se dan, eh, se dan en ella Asumir el desarrollo de la integralidad en todos sus términos Implica la transformación del modelo pedagógico Y de las relaciones que se establecen con el conocimiento este, esto me parece que también es otra oportunidad más de esta idea de pensar este, y resignificar las prácticas pedagógicas que estamos acostumbrados a la, en la universidad. Yo me acuerdo que hace muchos años lo escuché a Tomasino plantear la, la extensión es una operación que se da la intemperie del aula. Y esa metáfora me parece que es interesantísima. porque la idea de la intemperie del aula implica eh, correr de todas posibilidades, de toda certeza y de, de, de todo vínculo que está preestablecido en, la, en, en, en, en un aula universitaria. Esa es justamente una de las riquezas que tiene la extensión, que nos debieran de permitir ensayar otro tipo de relaciones, de relaciones y replantear las representaciones que en el pasado y en el presente construyen prácticas sobre, de lo que se hace en, en la universidad y las certezas desde las cuales nos posicionamos docentes y estudiantes en eso. Yo quería, de vuelta cuando traía este cuadro, pensaba en qué decir, o a mirar de vuelta este cuadro, este, que es la percepción de los logros, eh, ahí logro vieron que está en el propio, entre comillas, de los espacios de formación integral en los estudiantes. Esto es un estudio que, que coordinó Antonio Romano a pedido de la Comisión de Sectorial de Extensión. Y fíjense, no sé si se llega a leer ahí, pero eh, a la derecha tenemos el total de la población en porcentajes, de lo que se, no tengo ese dato ahora de todo el estudio, pero se puede conseguir. Este, esto es una encuesta que se aplicaron ¿no? a estudiantes que habían pasado por el proceso. Este, hasta dónde dice relacionarte con los docentes de otro modo. El 58% dicen que están de acuerdo con que los espacios de formación integral les, les, les habilitó a esto. Hacerte conocer una realidad que ignorabas, entre parcialmente y el. se va este, prácticamente un 70%. Ayudarte a clarificar si esta carrera universitaria es lo que. Bueno, todo así, ¿no? Parece que dan pistas este, de las posibilidades que tenemos en la universidad en relación al, al trabajo con la extensión universitaria y cómo. Eh, el hecho de generar actividad de extensión universitaria dentro de la formación de los de estudiantes y de docentes, porque otra cosa que me parece también interesante, incluir en ese proceso de formación a los docentes, incluirnos a los docentes, habilita justamente a pensar otra forma de entender el proceso formativo. Me parece que ahí tenemos este, la, la curricularización de la extensión y la transformación de, de los planes de estudio en relación a eso, habilita, nos habilita hoy una posibilidad que no debemos descuidar, que si incluso nosotros miramos este, en términos históricos, ha ido creciendo la cantidad de estudiantes y de docentes involucrados, fundamentalmente la de docentes involucrados en ese, en ese proceso, porque en definitiva los actores, una vez que empiezan a, a desarrollar esto, empiezan a darse cuenta de que es necesario eh, mayor presencia de, de docentes para asegurar esos espacios, con todas las precariedades y todas las dificultades que tenemos. Este, y ahí, de vuelta, entiendo que los, los programas plataforma eh, son un, un aliado estratégico para justamente para pensar qué pasa este, con la integralidad. O sea, sin programas plataforma entiendo yo que esta cuestión de los EFI es muy difícil de poder llevar adelante, por varias cuestiones que no, pero el año curricular es una de las que están primeras. Este, el año, podríamos decir, los tiempos curriculares y el vínculo con, con los actores extrauniversitarios como dos cuestiones que están todo el tiempo tensionadas este, y que me parece que ah. a, obliga a, a repensarse. Por acá me quedaría yo para después poder pensar algunas preguntas, establecer un diálogo. Este, primero, bueno, agradecer este, a los compañeros del ISEF a todos, compañeros, compañeras, a La Leti, a, bueno, a Franco, a todos los compañeros de, de la Unidad de Extensión, compañeras. Este, eh, volver a Licef, eh, muchos de los compañeros, capaz que hay muchos jóvenes, pero nosotros acompañamos bastante a Licef en, en algunos momentos, este, con Cecilia en un primer momento de, de su dirección, después con Paola, ahora con Franco estamos pensando, inclusive sí, estuvimos este, pensando hacer algunas actividades juntos ahora en el posgrado. Este, y siempre nos sentimos muy, muy bien acá en Licef. Este, no solamente acá, sino también en territorio. El, yo, el, el, recién hacíamos un, una pequeña entrevista y les decía que este, con los compañeros y compañeras del Licef hemos compartido en el programa Interreal Metropolitano, particularmente, que nosotros este, impulsamos fuertemente desde, desde 2008 en adelante, en un momento en el cual yo estuve en territorio, inclusive, este, durante tres años hice la coordinación política del programa junto con Marcelo y con, con Agustín, y estábamos en territorio, yo, yo iba mucho al territorio, y los compañeros del ICEF este, en aquel momento, y sé que siguieron después, este, tuvieron un, un rol bien importante en la construcción de, de procesos interdisciplinarios, de diálogo de saber, de trabajo barrial, de trabajo comunitario. Este, así que bueno, no. Este, nos estamos como reencontrando, este, bueno, y por eso estoy bueno, contento, muy feliz de, de estar acá, hemos estado varias veces. Bueno, este, ¿qué quería contarles? Cuando la Leti me, me, me invitó, me pasó más o menos parecido como, como a, a Felipe y también a Débora, que bueno no sabía bien por dónde ir y conversé con ella, y después me di cuenta que capaz que podía traer algunas cosas, que se vinculaban a lo que he venido haciendo estos últimos años cuando dejé de tener, este, volví a veterinaria y me puse a trabajar en los EFI. Me puse a trabajar en la construcción de los EFI junto con las compañeras y compañeros de veterinaria, en la construcción de itinerarios de formación integral, en una ida muy fuerte a territorio con, con primer año. Por ejemplo, con primer año fuimos, seguimos yendo, fuimos mucho al APEX y fuimos mucho al PIM, en donde este, con... Inclusive con 600 y pico de estudiantes hicimos algunas prácticas de territorio interesantes, este, que eran todo un desafío ¿no? a la hora de pensar tantos estudiantes, este, cómo desplegar procesos, de, eran espacios de formación integral, de sensibilización, ¿se acuerdan? Aquella, aquella, aquella, aquella tipología que producimos en un momento. Pero tenían todo el desafío de bueno, desplegar un trabajo en comunidad que no fuese una invasión cultural, que no fuese el desembargo de la universidad, que fuese... Un, este, bueno, ya o sea que este, recuperar un poco esa, esa experiencia y la experiencia que estuve teniendo este, si bien ya la tenía bastante fuerte en distintos lugares en América Latina, este, en, los, en estos últimos cuatro años yo tuve el privilegio de recorrer un montón de universidades este, desde la Unión Latinoamericana de Extensión y ver experiencias, este, conversar con compañeras y compañeros estas cuestiones de la extensión y de la integralidad, por ejemplo, ver el proceso que están haciendo, por ejemplo Argentina está haciendo un proceso interesantísimo con la integralidad, desde otro lugar, ellos están hablando desde hace un tiempo de lo que son prácticas sociocomunitarias o prácticas socioeducativas que son obligatorias en todas las carreras, este, que son esfuerzos que empezaron en algunos lugares, empezó en Mar del Plata, después fue para Uncuyo, después, bueno, intentó pasar por la UNED, pasó por Rosario... Este, eh, la UBA tiene planteado un, un, un espacio de prácticas obligatorias también que no ha podido poner en marcha 400.000 estudiantes. Eh, algunas experiencias en Centroamérica, en Costa Rica sobre todo, Universidad Nacional tiene programas de integralidad dentro de las disciplinas, en algunas carreras, este, la experiencia brasilera. Entonces, bueno, yo, este, una de las cosas que, que me parecía era bueno... Este, uno está como juntando información, no quiere decir que tenga conocimiento, pero por lo menos ha, ha, ha visto cosas este, que me llevan a plantearles este, de una forma sintética en este tiempito, algunos desafíos para, este, para esta cuestión de la extensión y de las prácticas integrales, ¿Qué es lo que estamos viendo. Inclusive, yo en este último año, eh, hice, estamos haciendo una sistematización en la Facultad de Química, sistematizamos las experiencias de arquitectura junto con los compañeros de arquitectura. Este, eso también me permitió ver un poco lo que estaba pasando este, en, en algunas facultades en, en, en Uruguay. Este, estuve yendo bastante el CUP, viendo lo que estaba pasando. Con Selena hicimos un par de cursos de, de maestría. Me permitió conversar con los compañeros. como que hay, bueno. Eh, entonces lo que voy a plantear son algunos desafíos de lo que me parece que son estas cuestiones vinculadas a la extensión, no cualquier tipo de extensión, sino que la voy a definir, me voy a aproximar a la idea esta de esta extensión crítica que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Hay algunos autores, compañeros, compañeras que vienen hablando de la, no solo de extensión, sino de extensión crítica en particular, hacer ahí una conceptualización mínima y después eso cómo se traduce en prácticas integrales. Con la experiencia que hemos tenido en estos últimos tiempos y, sobre todo, con la experiencia argentina, que me parece interesante. Entonces, lo primero que voy a hacer, este, estoy medio apretado con el tiempo, pero voy a ser bien telegráfico. Este es un modelo teórico mínimo, que lo quiero mostrar claro, pero ¿por qué? porque digo? Porque, bueno, pero si vamos a hablar de extensión crítica, ¿de dónde vamos a hablar de extensión crítica? Tiene que haber una, una, un constructo teórico-metodológico que nos permita decir por dónde vamos, que de dónde, que cuál es la construcción teórico-metodológica de la cual partimos para después pensar qué es lo que vamos a integrar en lo cotidiano de la formación del estudiante y de la tarea docente. Porque entender esto nos implica entender el desafío de incorporar el diálogo de saberes y las prácticas de coproducción de conocimiento, co-construcción de conocimiento en la tarea cotidiana de estudiantes y en la tarea docente. Si esto no está medianamente claro y a veces se nos confunde un poco, este, podemos ir para cualquier lado con esto. Entonces me parece que estas este, elucidaciones conceptuales son necesarias. Tres o cuatro pinceladas de este, de este modelo conceptual que ahí ustedes tendrán, ustedes cada uno va armando sus modelos. Va, eh, bueno, cuando yo voy a vivir un territorio, en un programa integral, en el APES, en el PIN, bueno, ¿con qué paradigma de intervención voy? Este es el paradigma de intervención que a mí me ha permitido entender algunas cuestiones a la hora de vincularme con los otros. ¿no? Entonces ahí las cosas claves que aparecen son, esta que está acá, este, siempre me han criticado el diseño de esto, acepto contribuciones si alguno quiere, pero bueno, a mí me permite usar los distintos este, este, como ejes desde los cuales pensar esta cuestión de la extensión crítica, por eso lo pongo más. Primero, eh, coincidencia, este, yo diría que plena con las cuestiones que trajo este, Débora y también con las cuestiones que trajo Felipe, mucha coincidencia ideológica, ética, epistemológica, política, este, me siento muy bien en esta mesa. Este, claro, eh, aunque sería bueno tener alguna cuestión más contradictoria, como para poder discutir un poco, pero capaz que igual discutimos, algo va a surgir. Pero bueno, esa idea, todos saben, todos aprenden, todos enseñan. Bueno, ¿desde quién tomo? Hay muchos de los cuales tomar eso. Yo tomo algunos de los compañeros con los cuales me parece que lo traen y sobre todo de las cosas que yo he podido leer y he podido estudiar. Eso nos lleva directamente a la cuestión del diálogo de saberes y a la ecología de saberes. Ahí aparecen varios autores. Aparece, por ejemplo, en el diálogo de saberes uno de los referentes es Alfredo Guiso. No está citado ahí, pero es un tipo que vino acá varias veces, un tipo muy importante. Pero Boaventura se consolida este, desde esa crítica a la monocultura del conocimiento y a la epistemología, a la ecología del saber. ¿tá? Cuando él plantea las cinco monoculturas y las cinco ecologías, me parece que ahí hay una cuestión interesante a pensar. Este, y por eso me parece que este, tanto Guaventura como Norma, Norma Michi, compañera este, que ahora está, que es militante de Mocase, estuvo en Chile con nosotros ahora compartiendo. Eh, son algunos de los lugares en donde uno puede abrevar para poder pensar este, esta idea de que nos conecta. Todos saben, todos aprenden, todos enseñan. Ahí claramente hay distintas formas de conocer y saber. Eso lo trajo Felipe, lo trajo Débora. Este, bueno, pero cómo eso lo pensamos. Eh, después ahí saltar a, otro, a otra cuestión que fue tomada por, por los dos. Débora la, particularmente la tomó, este, bueno, ¿quiénes son esos equipos universitarios que van a hacer la extensión, que van a hacer esa práctica extensionista? Son equipos interdisciplinarios, Débora lo trajo eso. Ahí, este, yo acá cité tres autores. Hay uno que particularmente me parece interesante, que es Foladori, que si bien no ha sido su tema, es un antropólogo económico que ha trabajado sobre todo cuestiones de desarrollo sustentable y otras cosas, pero tiene un trabajo, porque ha trabajado el tema ambiental, que es muy interesante cuando plantea las tres, eh, las tres cuestiones a resolver por la interdisciplina, que es el paradigma de la intervención, la cosmovisión del equipo y su homogeneidad o su relativa homogeneidad, la cuestión de las matrices disciplinares y la cuestión de los vínculos entre los equipos interdisciplinares. A mí me parece que si eso no está resuelto en los equipos de intervención, este, eh, no está resuelta una práctica in, in, interdisciplinaria que menos va a resolver una práctica de diálogo de saberes cuando incorpora un saber nuevo. ¿Con quién trabajamos? Yo creo que eso fue bastante claro, lo trajeron los dos compañeros. ¿no? Nosotros ahí sistemat, digo, por lo menos hicimos una, un abordaje muy, muy sintético. Eh, eh, Felipe decía, sectores postergados, ese fue un eufemismo que usamos en ese momento para poder aprobar en el CDC la vocación de la extensión de trabajar junto con sectores populares. Este, y fue lo que pudimos decir en aquel momento. Pudimos decir algo, pero pudimos decirlo de esa forma. Pudimos decir, ¿se acuerdan de aquella definición? La extensión es proceso educativo transformador, donde no hay roles estereotipados, donde todos pueden aprender a enseñar, ¿no? en donde el saber eh, popular se articula dialécticamente con el, saber científico, con el saber científico académico y en donde se priorizan los sectores postergados. Esa es la definición. Y terminamos con sectores postergados, porque era difícil hablar de sectores populares en ese momento, en esa configuración que tenía políticamente este, e ideológicamente la Universidad de la República. Eh, y después, eh, como síntesis de, de esta cuestión, el cómo, lo metodológico, está, de, está planteado en aquella definición que trajo Felipe con los ítems, lo metodológico era... Un proceso en el cual se planifica, se ejecuta y se evalúa en forma participativa entre los actores universitarios y los extrauniversitarios. Ese cómo, que tiene una declaración muy abierta ahí, nosotros lo hemos aterrizado a través de la investigación de acción participativa. Hemos usado la metodología de la IAP y sus distintas vertientes, las hemos combinado, las hemos articulado. La IAP es nuestra guía metodológica para producir diálogos de saberes. Inclusive tenemos, hemos tratado de, de aprender de los distintos autores de la, de la IAP Ahí yo cito algunos este, que para mí son los más importantes Hay otros, ustedes pueden incorporar otros, hay otros autores Pero para mí son los que más significativos Y particularmente yo he usado un texto que es el de, bueno ya lo podemos ver El de Michel Toalende, es un texto viejo del 86, después él lo, lo, lo reactualiza en donde plantea una propuesta de IAP, se llama Pesquisa que está en portugués, que es muy este, flexible y aplicable a distintos contextos del trabajo de la extensión. Es muy interesante. Bueno, lo hemos retrabajado, hemos incorporado otros autores que lo hemos este, como conjuntado no eclécticamente a la hora de pensar un modelo. Esta es la extensión que nosotros este, defendemos, a la cual nos afiliamos desde el punto de vista político, ético, epistemológico, este, pedagógico eh, Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos para que esto, la pregunta del principio, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para la extensión y la integralidad en las universidades públicas? La extensión es esa, esa extensión, ese tipo de, de, de, de qué, por qué, para qué, con quién, contra quién y cómo. Esa es la extensión que nosotros defendemos. Y eso hay que plantearlo como un desafío. Y para nosotros hay un desafío este, esto es una construcción totalmente este, discutible, es lo que nosotros hemos visto con algunos compañeros, particularmente a mí me parece que son los desafíos que inclusive están hoy en la Universidad de la República. Este, yo pude ver en estos últimos dos años este, lo que está pasando y me parece que estos son desafíos también para nosotros. Lo que no quiere decir que no estén en marcha en algunos lados estas cuestiones concretándose. Por suerte pasa eso. Pero el primer desafío es que el tema diálogo de saberes, para mí, me parece que muchas veces no deja de pasar del discurso. Y no hay construcciones concretas, aterrizadas, en donde haya un real diálogo de saberes, en donde haya coproducción de conocimiento. Yo cuando vos presentabas, Franco, decía, bueno, la extensión como producción de conocimiento, y decía, bueno, pero eh, eh, desde esta concepción es coproducción de conocimiento, que inclusive puede tener formatos académicos, yo creo que ahí hay una disputa a dar, que a veces los extensionistas, porque ahí tenemos un problema, porque pensamos a veces pensamos que hay docentes extensionistas, eso te, yo creo que tenemos que erradicarlo de la, de la forma de pensar. Este, nos, eh, esa idea que era, era, de, era plan viejo, era de mi época, de aquella época, este, a la salida de la dictadura, de los docentes extensionistas, es un problema. Es, un, es, un, es una, una forma quística de pensar el vínculo de los docentes con, con la universidad y con la sociedad. Este, los docentes debemos ser docentes integrales, debemos hacer extensión, investigación y enseñanza, grado y posgrado. Este, entonces, porque si no ponemos en el gueto extensionista esa idea de que es ahí donde se hace la extensión y el resto de los docentes no. Eso me parece que, este, volviendo al tema diálogo de saberes, coproducción de conocimientos, y ahí aparece lo teórico-metodológico. Me parece que es muy común encontrar este, en estas cuestiones metodológicas eh, una, una variada este, mistura de técnicas cualitativas a la hora de hacer campo con actores sociales, que no necesariamente son metodologías participativas y no necesariamente construyen diálogo de saberes. Claro que sí hay experiencias concretas que sí lo hacen, pero me parece que acá nos falta algún avance en alguno de los proyectos que, en los cuales estamos en donde faltan guías metodológicas con constructos teóricos-metodológicos más pesados, más densos, más pensados, más reflexionados. Ese es el primer desafío. Segundo, la interdisciplina. Ya hablé algo de eso. Me parece que en muchos de los EFIs que tenemos armados, eh, tenemos abordajes inclusive... Este, eh, Dentro de, de la facultad, este, como microdisciplinares, miren lo que les digo, ¿no? este, porque son de una disciplina en particular dentro de una facultad. O sea que no, no son ni monodisciplinares, sino que son microdisciplinares. Me parece que ahí tenemos un problema. ¿Cómo nos vamos a interdisciplinar? Sin duda, los programas integrales son este, la estrategia este, clave para poder interdisciplinarnos cuando llegamos a territorio. Los programas integrales que tenemos, teníamos cuatro, ahora tenemos dos. Hay dos, dos centros de formación popular que quedaron por el camino en el último proceso rectoral. Hoy tenemos dos, el histórico, el programa Apex, y uno que se creó en 2008, que es el PIM. Esos son los espacios este, en donde no solamente se articula lo que pasa la construcción de demanda en territorio con la construcción de demanda en las facultades, sino que además es en donde se interdisciplina en donde se puede interdisciplinar y en donde además, y eso lo trajo Felipe, después lo voy a tomar porque uno de los desafíos es profundizar los eh, programas integrales, es el lugar en donde hay una cierta contemplación de temporalidades diferentes que son los tiempos de la universidad, que son inclusive eh, con, con currículas semestrales y los tiempos de la comunidad, comunidad es un término complicado, pero bueno, con los términos de, de, de los agentes del de territorio. La interdisciplina hay que pensarla, este, tenemos que terminar de construirla. El espacio interdisciplinario, de alguna forma, es un avance interesante, pero quístico. ¿Qué quiero decir con esto? Con sumo respeto, lo planteo. Porque no eh, pone esto en juego a la hora de los exterticios de las facultades. Y es ahí donde debe jugar la interdisciplina. En lo que pasa en los cotidianos de las distintas facultades. El espacio interdisciplinario yo creo que ha sido muy valioso como espacio que ha generado avances interesantes, pero como que los engueta en un lugar en donde están los equipos interdisciplinarios y eso no afecta a la formación estudiantil de alguna forma, por lo menos masiva y generalizadamente. Eh, es una crítica amorosa al espacio interdisciplinario, pero me parece que hay que ver cómo este, lo jugamos en la formación concreta de los estudiantes. Eh, la extensión crítica y la investigación como forma generalizada de aprendizaje por los estudiantes. Si uno ve eh, cuántos estudiantes pasan de las universidades que yo conozco, yo conozco, tengo el privilegio de conocer en, en Argentina por lo menos 15 universidades, en las cuales he ido a dar cursos y estado. En Brasil conozco varias, no solamente las de los posgrados, sino otras a las que voy. Conozco algunas en Bolivia, conozco algunas en Centroamérica. En general, este, no se ven experiencias de extensión en donde haya más del 10% de los estudiantes pasando por procesos de extensión como experiencias de aprendizaje si uno ve los números en Uruguay en la Universidad de la República los números hasta los que yo supe inclusive Agustín, no sé quién fue que trajo los números el otro día no sé en qué encuentro, hablamos, había un compañero que trajo los números actuales nosotros hoy tenemos eh, 110.000 estudiantes en la Universidad de la República más o menos, anda por ahí. Es difícil precisar. Y los últimos datos de, de, de espacios de formación integral, podemos sumarle otras prácticas, no andaban más allá de 7 8 mil estudiantes. Y si uno saca cuentas de los estudiantes que pasan por la Universidad de la República, más o menos, ¿no? cuenta a ojo de buen cubero. ¿no? Yo no creo que sea este, mucho más del 10%, supongamos un 15% de estudiantes que terminan la formación y pasan por algún proceso de eh, extensión como, como, no sé qué pasa en el CEF, no sé cuántos EFIs hay, hoy le estuve preguntando a Leti, a Franco eh, y a, a Gonzalo, me decían que hay avances, que hay, bueno, pero, este, por suerte hay excepciones, hay lugares donde eso es más importante, ¿eh? pero en general lo que uno ve, este, por ejemplo yo estuve en química, ahora estuve en arquitectura, bueno, cuántos estudiantes pasan por, de, de, por procesos de EFI de extensión en química, este, y andábamos en un número cercano, a, siempre mucho menor al 10%. Eh, o sea que la generalización de las prácticas integrales y de la extensión como una práctica de aprendizaje está lejos de generalizarse. Tenemos un problema ahí. Eh. Este, hay que ver cómo lo resolvemos. Eh, la otra, eh, si bien eso es cierto, que tenemos muy pocos estudiantes que tengan, proceso su extensión, nuestra visión... ...es que la extensión no sea una cosa aparte hecha por los estudiantes... ...sino que esté integrada en las disciplinas desde el primer año. Que haya lo que denominamos itinerarios de formación integral. Que los estudiantes pasen por procesos que sean increyendo... ...en donde haya una formación extensionista desde el primer año... ...hasta la salida, inclusive con un proyecto final o una tesis final... ...en donde la extensión pueda ser parte de los requisitos para la graduación lo dejo ahí como, como cuestión, y además, este, y ahí entro brevemente en lo pedagógico. Si eso pasa, la construcción bancaria del aula universitaria, que me parece que es lo que más abunda en general, con excepciones, de alguna forma está siendo hackeada, decimos nosotros. De el, el aula bancaria, cuando se incorporan procesos extensionistas que el docente, la docente incorpora, hackea eh, primero hackea el vínculo solamente docente-estudiante, incorpora aún nuevos actores para poder incorporar además otros tipos de saberes. Y eso hace que la metodología bancaria que a veces está en el aula tienda a ser este, por lo menos este, condicionada, eh, hackeada, decimos, este, puesta en tensión, interpelada. Eh, necesariamente hay que hablar de pesos acá. Hay que hablar de condiciones estructurales y condiciones superestructurales. Hay que hablar de la capacidad logística para una universidad que trabaja en territorio. Hay que hablar de, este, de dotar a los programas integrales de mucho más presupuesto, docentes, infraestructura, como para que haya... Ahí nosotros habíamos usado un término, había alguna... Me acuerdo que había, eh... Susana Rudol se enojaba. Este cuando nosotros habíamos hablado de programas plataforma en algún momento, este, y tenía razón en enojarse, porque eran programas integrales. Pero nosotros usábamos el término plataforma porque nosotros decíamos que ahí, como pasó históricamente en el APES y pasó en el PIM, eran los lugares en donde muchos docentes podían ir a este, usar esa plataforma para construcción de integralidad. O sea que eh, pensar en pasar de niveles de 8, 10%, 6% de estudiantes eh, trabajando en procesos integrales, si no tiene un fortalecimiento este, bien importante de los programas integrales que hoy tenemos y la creación de otros nosotros por ejemplo saludamos la, la intención de un nuevo programa en Casaballe que, que lo arranca Arquitectura y que aparentemente la Proyectora de Extensión está apoyando este, saludamos un nuevo programa en Casaballe. ojalá se pueda concretar lo concretó Arquitectura para que sus prácticas de EFI tengan un asiento territorial con esa con esa este, eh, inspiración lo hace arquitectura. Eh, hay que repensar la tarea docente. Sabemos, eh, yo no sé si está aprobado el estatuto personal docente o no, estaba en vías de aprobación, estaba ahí, pero este, el camino hacia la docencia integral. Sabemos que esa discusión fue ardua, eh, sobre todo a nivel de la UR, este, Pero hay que repensar la tarea docente. Eh, hay que legitimar la extensión. La legitimación de la extensión no se hace pidiendo permiso, se hace por una disputa académica política que tiene que ver con construcción de grupos motores que disputen la idea, pero también con disputar la producción de conocimiento. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decías, Franco. Creo que hay que disputar, este, hay que disputar el acto pedagógico con esto de la extensión integrada, hay que disputar. Eh, lo, lo, lo pedagógico epistemológico, incorporando la extensión como una forma de aprender y e enseñar, hay que disputar el acto de producción de conocimientos, la posibilidad de que la investigación-acción coproduzca conocimientos que también puedan comunicarse en formatos académicos, en disputa, en espacios académicamente formales. Ahí me parece que hay mucho por, por hacer. Una construcción de este tipo que reconozca a las organizaciones y movimientos sociales no puede hacerse sin un vínculo sistemático y orgánico con movimientos y organizaciones sociales. Eso en algunos casos pasa, en algunas facultades, en algunos casos no. Hay facultades que no tienen vínculo ninguno con organizaciones sociales y con movimientos sociales menos. Eh, esta construcción de aproximación y de trabajo sistemático y ordenado planificado con movimientos y organizaciones sociales es una condición sine qua non para avanzar en la integralidad y en la incorporación de la extensión crítica al proceso de formación de los estudiantes. Yo no descarto el trabajo en políticas públicas, con políticas públicas, lo hemos hecho, pero me parece que ahí el tema del trabajo con políticas públicas implica sobre todo la construcción desde la autonomía universitaria. Eh, nosotros nos ha pasado, hemos trabajado en políticas públicas y hemos hecho cosas en común que las mantuvimos y cosas en las cuales no hubo común y nos bajamos. Porque los, los constructos teórico-metodológicos tenían paradigmas de intervención que no eran este, homogéneos. O sea que no descarto la posibilidad de trabajar en políticas públicas, pero en la medida en que, cuando pensemos la cosmovisión de intervención, haya una cierta este, coincidencia, que es político, ideológica, este, no es, claramente no es político partidario. Y la última, que me parece que es interesante, y la disputa de, de lo semántico, de lo conceptual semántico en la extensión. Acá me parece que este, toda la construcción, sobre, sobre todo la construcción vinculada a los organismos internacionales, ¿no? este, nos, ha, eh, nos ha venido como acorralando semántica e ideológicamente. Eso me parece que... A mí, inclusive, yo esto lo había pensado y después me encontré con un texto de Boaventura en Epistemología del Sur en donde lo planteaba y dije, pa, ta, si el maestro lo pensó, está bueno que uno de los discípulos lo pueda pensar. Y lo trabaja más o menos parecido. Yo este, termino con esto. Hay una disputa clara por conceptos y cuestiones que... Este, hay como tres categorías de, de, en lo conceptual semántico. Hay conceptos que han sido... Este, Encriptados, han desaparecido de lo que es la jerga de, de, de la universidad. Este que han sacado, por ejemplo, el tema poder popular es uno de. Hay, hay muchos más, ¿no? El tema reforma agraria, hay conceptos muy fuertes desde el punto de vista ideológico, político-ideológico, que no están más. Este, eh, o por lo menos no están más ¿no? En, en, en los contextos más, más, este, más globales, ¿no? Por ejemplo, si uno hace las lecturas y los discursos en el Consejo Directivo Central, en Consejo Delegado este, Académico, en algunas comisiones. Como que han desaparecido cuestiones que han sido como sacadas, encriptadas, digo yo. ¿no? Se las ha este, este, extirpado quirúrgicamente de los lenguajes universitarios. Hay otras que han sido claramente cooptadas. Hay un montón de conceptos que este, han sido sujetos a, a cooptación, claramente por los organismos internacionales. Este, eh, por ejemplo, el concepto de participación. Esta participación hoy no hay ningún. Este, Organismo internacional de que no hable de la participación plena este, y las concepciones y corrientes de participación son muy diferentes. Hay como un avance en la cooptación de algunas cuestiones que en su momento eran muy fuertes. Y, han habido, y hay hoy un montón de conceptos nuevos ideológicamente muy fuertes y conservadores que aparecieron en los últimos 20 años que ocupan nuestra jerga discursiva de una manera muy importante. Por ejemplo, de desarrollo sustentable. Por ejemplo, capital social, si bien hay una producción de UD, histórica, pero hay toda una construcción de capital social que no tiene nada que ver con la construcción de poder popular. Yo puse algunas otras ahí, este, eh, por ejemplo, el empoderamiento. El empoderamiento en parte es cooptado, porque el empoderamiento es un concepto que surge del feminismo, este, históricamente en los años 70, en Estados Unidos y otros lugares, surge ahí el concepto desde un movimiento feminista que lo plantea como el empoderamiento de las mujeres. Pero después los organismos internacionales lo cooptan para todo el tema del emprendedurismo, y lo cooptan fuertemente, o sea que hay una cooptación. Pero, este... Y después este, otros conceptos, por ejemplo, en el área en la que yo ando un poco, que es el área rural, ¿no? por ejemplo, todo el tema de la sustentabilidad y, por ejemplo, la intensificación sustentable son conceptos nuevos que son muy engañosos porque eh, de alguna forma nos quieren decir de que las tecnologías de punta del agronegocio para pensar la producción rural pueden ser eh, sujetos de procesos de sustentabilidad social, económico y ambiental. Y esto es un concepto altamente ideologizado. Este, y con esto termino, les agradezco. Yo, este, esto de lo desafío como todo, ¿no? Este, está, lo traje para conversarlo, para ver que, digo, para, para que lo viéramos entre todos. Este, esta es la reflexión que he venido haciendo yo con, con mis, mis vueltas este, en estos últimos tiempos. Ahora con más tiempo porque estoy jubilado. Estoy con 10 horas para la maestría, entonces eso me permite viajar un poco más. Este, y también conocer algunas cuestiones este, cercanas y no, y no tanto. Así que bueno, de nuevo gracias a los compañeros del ICEF este, y bueno, a, lo, a los dos compañeros del panel, que disfruté mucho las presentaciones este, y además disfruté las, las coincidencias. Este, bueno, agradecido. Muchas gracias.